¿Qué lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno mi gente, este video se trata de que fimora se actualizó, no sé, hace meses, hace días, no sé. Pero la cuestión fue que yo entré a Fimora, yo lo actualicé, normal, papá. Y no se me quiso poner. Pero yo descargué esta versión que es 9.3.7.1, la cual. Sí, me funcionó. Y sí, se me activó con el correo y con la clave que yo puse. Pero recuerden también que cuando vayan a hacer eso, tienen que activarlo. Sin el internet, tienen que apagárselo porque te supieron, ¿verdad? Bueno, en la pantalla están viendo donde... Van a ir a descargar, lo descargan normal, papá Normal Lo van a, a hacer todo normal Como ya muchos han hecho antes Y Es bueno porque realmente Este Este video le va a servir a muchas personas Que No pueden pagar Sin mora porque No tienen recursos suficientes Y la cual también están como Comenzando ahora ese video Editar y esas cosas Y creo que va a servir mucho si no le funciona pues solamente tienen que dejármelo ahí en el comentario que de una vez lo voy a eliminar pero la cuestión es que a mí me está funcionando esto es lo importante a mí me funciona yo lo hice normal papá ya yo había hecho un video antes de hacer este video y lo van a ver ahí para que ustedes vean que lo que es bueno ese fue el video que yo grabé que Lo grabé antes de yo grabar este para que te vean que lo okay, que si me funcionó si, si, si se me importó es buena porque tiene todo todo lo que yo necesito como pueden ver yo desde que le desconecté el internet y si ustedes no lo quieren hacer no le, si ustedes no lo hacen no le va a funcionar mi pana porque tienen que desconectarse lo obligado te supieron me como pueden ver ahí se me si se, se me activó como pueden ver ahí y ya te saben que lo que es. si no le funciona solamente déjenmelo en los comentarios lo, de, lo elimino de una vez yo le estaré dejando el correo y la clave ahí en la cajita saben que lo que es son bueno mi gente hasta aquí